Venía comentando, vamos a estar finalizando todos los temas concernientes al equilibrio químico en fase acuosa. Cuando yo hablo de equilibrio químico en fase acuosa, básicamente a lo que me refiero, a lo, a lo que necesitamos calcular, es eh, phs y pOHs. Hace dos sesiones habíamos visto una eh, por encima, bueno, habíamos entendido... ¿Cuál era la función del pH? ¿Qué significaban valores altos, valores bajos de pH? Y habíamos visto ciertas constantes de ionización. Dado que el pH nace de cuando el agua se autoioniza. Entonces, la, cuando el agua se autoioniza, libera iones hidróneos, iones H3 o más, y también libera iones OH-. Dependiendo de la concentración de un ion o del otro, Así vamos a tener diferentes valores de acidez o basicidad para las disoluciones químicas. Entonces, eh, antes de empezar uh, todo esto, me gustaría eh, develar aquí Henderson. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch la utilizamos siempre que nos pidan lo siguiente, cuando tengamos... Eh, cuando nos pidan cuánto varía el pH, entonces cuando no, nos estén preguntando por la variación del pH, vamos a usar, utilizar Henderson Hasselberg. Entonces vamos a demostrarla tanto para eh, ácidos como para bases, aquí de manera vertical, y vamos a dividir la pantalla en dos, ácido lo voy a escribir en rojo y base lo voy a escribir en azul, entonces, un ácido típico en química, nosotros lo escribimos como la siguiente estructura, como HA. ¿Sí? HA corresponde a un ácido. En este caso, Henderson-Hasselbalch corresponde a todas las disoluciones que están conformadas tanto por ácidos como por bases débiles. Recordarán ustedes que ácidos y bases débiles son sustancias que se autoionizan de manera no total. ¿sí? Es decir tenemos un equilibrio químico, tenemos una reacción que es reversible. Las, por el contrario, los ácidos y bases fuertes se ionizan muy poco hacia atrás, o sea, perdón, no hay reversibilidad. Entonces, cuando tenemos una reacción de un ácido débil, la flecha va, vamos a tenerla siempre hacia, perdón, de no un ácido fuerte, vamos a tener la flecha siempre hacia adelante. Cuando tenemos una reacción de un ácido débil, vamos a tener esta flecha de equilibrio. Entonces un ácido eh, débil se autoioniza en presencia del agua, ¿sí? en presencia del agua se va a ionizar en las siguientes estructuras. Este ion eh, hidrógeno, por la definición de ácido de Brosten-Lauri, un ácido es una sustancia que es capaz de donar hidrógenos a otra, al, al agua en disolución acuosa. Entonces este hidrógeno sale como un protón cargado positivamente para formar un cation y se forma la siguiente molécula, H3O, con una carga positiva. Ahora este hidrógeno se unió al agua y formó el H3O+. Más, ¿lo que queda? Queda simplemente el A-. Entonces en química, esto que, que ustedes ven acá, se llama ácido. Y esto que ustedes ven acá, se llama base conjugada. Bueno, eso no es importante ahora, pero ya, ya simplemente tengo en cuenta que el HA se llama el ácido y el A- es la base conjugada. Ahora, para esta reacción química que ustedes usted ven aquí, bueno, vamos a escribirla, vamos a hacerla en paralelo, a la derecha vamos a tener una base. Una base en química, eh, tenemos una B más eh, H3, perdón, H2O. Tenemos entonces OH- y tenemos entonces HB. El positivamente. Una base la representamos con la letra B en química y una base en disolución es aquella que aporta esto, aporta iones hidroxilo y aporta el HB. Entonces para estas dos reacciones, tanto la de la izquierda como la de la derecha, nosotros podemos escribir la constante de ionización, entonces para la, la derecha vamos a tener que es la concentración de H3O+, recuerden, es concentración de productos, por la concentración de A-, dividido entre, vamos a escribirla completa y ahorita cancelamos, la concentración de HA por la concentración de H2O. Y esto en cierta forma se llama una constante. Para la derecha entonces vamos a tener que esa constante para esta reacción en azul va a ser igual a la concentración de Hb más por la concentración de OH menos sobre la concentración de B de la base por la concentración del agua. Entonces cuando habíamos visto un tema que se denominaba equilibrio en fase, en equilibrio heterogéneo, hemos visto que todos lo que eran líquidos puros líquidos y sólidos puros, su concentración siempre iba a ser igual a 1. Entonces, cualquier sustancia iba a tener una concentración siempre igual a 1, no iba a variar mucho. Entonces esto, podíamos decir que esta concentración que está equivale vale 1, y que esta otra concentración que está equivale. vale 1. Es decir, el agua aquí en ambas reacciones es un líquido puro, y en ambas reacciones yo puedo eh, despreciar esa concentración, dado que es 1 y no va a variar, entonces no va a ser mucha diferencia. Ahora, como lo de la izquierda es un ácido, entonces yo ahora esto le voy a decir que es la constante de ionización ácida, K sub A, y a la derecha le voy a decir que es la constante de ionización básica, K sub B. Entonces, por aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a escribir lo que ya habíamos escrito anteriormente, que era las una propiedad de los logaritmos. Logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Sí, esta expresión es la que voy a emplear acá. Y en la izquierda eh, voy a aplicar logaritmo en la parte de la izquierda y logaritmo en la parte de la derecha. Entonces voy a tener eh, logaritmo de K sub A va a ser igual al logaritmo, perdón, el mismo color, logaritmo de la concentración de H3 o más por la concentración de A- sobre la concentración de HA. De manera análoga, entonces, vamos a tener en la derecha que el logaritmo del K sub B va a ser igual al logaritmo de, bueno, toda esa expresión del HB más por OH- sobre la concentración de la base. Entonces, esto que voy a encerrar aquí o que voy a resaltar de alguna manera en esto, lo voy a dejar como si fuera eh, una sola expresión y el resto va a ser el resto de la expresión. Entonces, aquí yo puedo separar estos logaritmos. Entonces, a la izquierda tendría logaritmo de K sub A igual. Logaritmo de H3 o más concentración, recuerden que esto es concentración, más el logaritmo el resto de la expresión, simplemente lo que voy a hacer es dividir este logaritmo como logaritmo de esto por lo otro, logaritmo de A menos sobre HA. De manera análoga en la derecha, tenemos lo siguiente, el logaritmo, K caso B, igual. El logaritmo, aquí me interesa tener el OH, OH menos, más el logaritmo de la resta de la expresión de HB más sobre B. Listo, de estas dos expresiones, eh, yo lo que voy a hacer es pasar el término de pH perdón, en términos de logaritmo de h3 o más, voy a pasar al otro lado a restar, y el k sub a lo voy a pasar a este lado a restar también. Es decir, en esta expresión de la izquierda voy a dejar esto, voy a separar esto, eh, mandándolo para la izquierda para que me quede negativo, y en la expresión de la derecha voy a hacer lo mismo, esto lo mando a la izquierda para que quede negativo, y esto lo mando para la derecha para que quede negativo. Entonces, en la izquierda voy a tener lo siguiente, el logaritmo perdón es negativo, Menos el logaritmo de la concentración de H3 o más va a ser igual a menos el logaritmo de Casbah. El resto queda totalmente igual. Más el logaritmo de A menos sobre HA. En la parte de la derecha queda más o menos eh, parecido. Voy a seguir con la izquierda porque por la derecha ya es totalmente igual. Eh, solamente que cambian las K sub B por las OH. Eh, en la parte izquierda, entonces, esta expresión que ustedes ven aquí, es lo que nosotros habíamos visto siempre, que era el pH. Y ahora hay un nuevo término, esta expresión que está aquí, lo vamos a llamar de ahora en adelante PKA. Entonces la expresión de la izquierda me queda como que el pH va a ser igual al PKA más el logaritmo de la concentración de A menos sobre H. Y bueno, de manera análoga en la derecha vamos a tener que el, bueno, dado que tenemos OH, entonces no, no calculamos pH, sino POH, va a ser igual al PK sub B, que es la constante de, de, basis, de disociación básica, más el logaritmo de la concentración de HB, más... Sobre B. Y de esta manera, eh, esta es la ecuación de la izquierda y tanto la derecha se conocen como las expresiones de Henderson-Hasselbach. Y se utilizan para calcular variaciones de pH. Entonces siempre que un ejercicio me pregunte por variación del pH, o bueno, también me pueden preguntar por la variación del POH, yo debo utilizar la ecuación de henderson hasselbalch Cuando me pregunten cuánto varía el pH, si se le agrega tal cosa, cuánto varía el pH, debo usar henderson hasselbalch Ahí está el truco. Cuando nos preguntan por variación del pH, vamos a calcular henderson hasselbalch Cuando nos preguntan por el pH, ¿sí? solamente por el pH, vamos a usar las expresiones de equilibrio químico que habíamos estado usando, la expresión de inicio, cambio y equilibrio. Okay. Entonces, de esta manera, ahí tenemos definida la ecuación de Henderson-Hasselbach para eh, ácidos y para bases. Entonces, son estas dos expresiones que están acá. Cuando haya variación de ácido, me tengo que usar este término. Cuando haya variación de base, tengo que usar este otro término que está acá. Entonces, ahora vamos a intentar solucionar ejercicios en donde se crean disoluciones buffer. Recordarán ustedes que yo les hablaba de que una disolución buffer también se conoce eh, en el mundo químico como una disolución amortiguadora. También se conoce como disolución tampón, eh, buffer, etc. Entonces, eh, esto va a ser un sinónimo ahí que ustedes van a tener pendientes. Las disoluciones buffer tampón o amortiguadoras siempre están compuestas bien sea por una base, perdón, bien sea por un ácido y su sal o base conjugada también están compuestas por una base más su respectiva sal. Recordarán ustedes que cuando tenemos la reacción de un ácido más una base esto da origen a una sal más agua. Entonces, cuando me estén hablando de el, la sal del ácido o la base conjugada, es, me hablan de la sal. Entonces, con esto yo tengo que tener en cuenta cuál es el tipo de reacción que está ocurriendo para poder determinar quién es el ácido, quién es la base, perdón. En este ejercicio necesito determinar quién es la base y quién es la sal. Entonces, leeremos el ejercicio. Me pregunta por el pH, calcular el pH. Entonces, cuando me pregunta por el pH sé que debo usar la regla del ICE. De una disolución buffer, es decir, esta disolución va a estar formada por, bien sea un ácido o una base débil con su respectiva sal. Entonces me hablan de que la disolución es en 2 litros, de, y está compuesta por 0.15 moles de NH3 y 0.25 moles de NH4Cl. Bueno, aquí es fácil de determinar quién es eh, la base, pero bueno, si no lo sabemos, eh, tenemos por un lado amoníaco, el NH3. Entonces, si en realidad no sabemos si el amoníaco es una base o un ácido, dado que, bueno, aquí me están dando la K sub B, K sub B significa que es una base, pero bueno, supongamos que el edificio no me dice ese término, simplemente me diga que la constante vale eso. Y yo quisiera saber si el amoníaco es una base o un ácido. Entonces simplemente me voy a un motor de búsqueda y eh, busco, va, bueno, amoníaco. Por aquí, allí, por aquí, un un coloro. Bueno, base o ácido. Simplemente ahí buscando en Google, eh, voy a encontrar que básicamente me dices, el amoníaco es una base débil. El amoníaco es una base débil, ahí claro me lo dice, una base débil. Y muy generalmente me va a arrojar la ecuación de disociación del amoníaco, bueno, en realidad en este caso no, no me interesa, pero bueno, vamos a... Lo, lo que sé de esto es que el amoníaco es una base débil. Entonces, el, aquí, dentro de estos términos que están aquí, la que es una base es el amoníaco. Entonces voy a escribir la reacción del de amoníaco. Entonces, es simplemente tenemos el NH3, más agua. Como es una base débil, recuerden que van las dos flechitas. En disolución vamos a tener entonces que la base es la que acepta el... H más, y En este caso el agua es la que va a actuar como ácido y el amoníaco el, vamos a tener la base. Entonces el ácido es el que libera un ion H+, más, y la base es la que lo acepta. Entonces como el agua libera un ion H+, más, el amoníaco va a quedar convertido en NH4+. Más. Y por el otro lado vamos a tener que el agua, como perdió el protón, va a quedar cargado negativamente como OH-. O Entonces sea, aquí tenemos la reacción del amoníaco con agua produce amonio y e hidróxido. Sí, Esto es lo que ocurre con el amoníaco. Por el otro lado tenemos eh, la sal. Vamos a crear la, la reacción de la sal por aquí. A la derecha entonces tenemos que... Me están hablando de NH4Cl. NH4Cl. NH4Cl. El NH4Cl, cuando se ioniza, o cuando se disocia en agua, en presencia de agua, vamos a tener que el, el cloruro de amonio se disocia en iones NH4+, más iones Cl-. ¿Sí? Esto es lo que le ocurre al, al amoníaco. Entonces, si en la parte de la izquierda... Eh, perdón, esto es lo que le ocurre al cloruro de amonio. Entonces, en la izquierda, yo tengo que el amoniaco con agua produce ion amonio más con eh, ion hidroxilo menos. Y me están dando aquí el valor de K sub B. K sub B. El K sub B es de la reacción de la base. ¿sí? Esta es la base. Voy a escribir por aquí abajo la ecuación para el K sub B de esto. Entonces, el K sub B va a ser igual a la siguiente expresión. Bueno, voy a escribirlo. No allí, sino acá en la derecha. Voy a dejar esto por aquí indicado. O sea, no se olviden de esto porque esto lo vamos a usar ahorita. Pero simplemente de esta expresión que está aquí vamos a escribir el K sub B. Entonces el K sub B, constante de disociación básica, va a ser igual a la concentración de este señor, del NH4, más por la concentración del OH- sobre, recuerden que aquí despreciamos el agua, Solamente la concentración del NH3. Este caso es K sub B y el K sub B vale este, eh, tiene ese valor. 1,8 por 10 a la menos 5. Recuerden que los, para saber si es una base o un ácido débil, también lo identifico con el valor de K sub B. Si K sub B es inferior a por 10 a la menos 2, tengo, puedo decir que esa sustancia es débil. Entonces aquí es por 10 a la menos 5, muchísimo pequeño, muy pequeño, entonces puedo decir que es una base débil. De hecho, cuando busqué en Google, si allí, eh, la respuesta era que era una base débil, aquí está, decía base, base débil. Entonces, bueno, eso me daba indicio de que tenía una constante de disociación básica pequeña, la cual es 1 por 10 a la menos 5, que es 0.00018. ¿Listo? Bueno, hasta aquí. Eh, no he hecho más nada, sino simplemente eh, escribir la reacción de esta, escribir la constante de basicidad. Y ahora, eh, como esto está en función de concentraciones, y yo por aquí no veo nada que me diga molar, simplemente moles sobre litro, debo calcular las concentraciones de cada uno. Entonces, por un lado vamos a calcular la concentración del NH3, eh, recuerden que concentración en este caso, cuando hablamos de equilibrio químico, deben estar expresadas en molar, que son moles sobre litro. Entonces, la nh 3 vamos a tener que son 0.15 moles. Este valor que está aquí, 0.15 moles, dividido entre el volumen de la disolución. Esto me está diciendo que esto está disuelto en 2 litros. Entonces, 0.15 entre 2 eso da 0.075. 7.25. Déjame corroborar. 0.07. 0.15 entre 2. No, perdón. Sí, en sí, el 2. 0.075 molar entonces el amoníaco tiene una concentración 0.075 molar por otro lado en este caso yo voy a necesitar eh, perdón el ion NH4 más que es el que el otro tenemos 0.25 moles entonces tenemos que el NH4 más tiene una concentración de 0.25 moles dividido entre 2 litros. 3.25 este entre 2 da 0,125. Unular. O sea, profe, que Dígame. Eh, ahí, ahí no importa si está el cloro al lado del NH4. Aquí, eh, ¿me está hablando de este cloro? Sí, o sea, el del enunciado que dice NH4Cl. Ah, no, no, no, mira, mira, aquí está, esta es la reacción del NH4Cl, y el NH4Cl produce NH4+, y produce Cl-. En este caso, para resolver estos ejercicios, yo ubico, eh, esto se llama guión común, ¿qué ion comparte esta reacción que está aquí, de la izquierda, con la reacción que está en la derecha? Muy pues bien, ¿de ello qué comparte es el NH4+, listo vamos a identificar qué ion comparte la reacción de la base con la, re la reacción de disociación de esta sal entonces la sal es, que es, que es como NH4 amonio. el ion que comparte es el NH4 más el ion amonio ¿Sí? entonces por eso es que yo necesito calcular la concentración del amonio en la en la izquierda pues es fácil, bueno, la concentración del amoníaco es esto. Ahora, para calcular la concentración del amonio que había inicialmente, aunque todavía no he considerado cuándo está, es lo que había inicialmente de nh 4 cl Entonces, como esto es una reacción 1 a 1, entonces si yo tenía 0.25 moles de esto, voy a, tener, voy a seguir teniendo 0.25 moles de esto. Sí, hasta ahí, eso es lo que he hecho. Ahora sí voy a escribir la, la tabla ICE, porque esto, que está acá, esta constante de basicidad K sub B, es una constante de equilibrio y eso solamente se calcula cuando están en equilibrio. Vamos a ver, pues, como esto hay condiciones iniciales cambiantes en equilibrio, qué es lo que ocurre. Entonces, por aquí voy a, voy a, voy a hacer esto. Voy a mover esto. Vamos a moverlo para acá. Ahí la está en las concentraciones. Voy a moverlo para allá simplemente para que me quede espacio aquí a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí eh, la tablita de inicio, la tablita de cambio y la tablita de equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí cada, por debajo de esto voy a escribir lo que había inicialmente. Entonces de NH3 inicialmente teníamos esto, 0.075 molar pues de agua no me interesa cuánto había inicialmente bueno, pues podría haber lo que quisiera algo que esto lo voy a despreciar de NH4, de NH4 más no sé cuánto había, pero aquí esto me está diciendo que inicialmente había 0.125 sí, de NH4 hay 0.125 y de OH- pues vamos a asumir que había lo mismo ya había, bueno, lo he OH- menos por, por ahora, no me interesa. Cambio, ¿qué ocurrió? Entonces, obviamente se tiene que haber consumido algo de esto, menos X, el agua no me interesa, obviamente se debe, si se consumió algo de esto, se debe haber producido algo de esto, sí y se debe haber producido algo de esto, dado que esta la reacción. Como esto es condiciones iniciales, eh, inicialmente yo no sé cuánto hay de esto, por eso aquí no coloco valor de hidróxido. Y esto ahora vamos a ver en el equilibrio que tenemos. En el equilibrio vamos a tener entonces que la suma de lo que había inicialmente con el cambio es 0.075 menos lo que cambió. En el equilibrio, como esto es un producto, esto se va a, un, a sumar, entonces vamos a tener 0.125 más X, y acá vamos a tener X. Esto es lo que tenemos en equilibrio, tenemos la concentración del NH3, va a ser esto, la concentración del NH4+, más va a ser esto, y la concentración del OH va a ser esto. Acá. Entonces con estos datos yo puedo escribir la constante de equilibrio, que es esta que está acá, ese valor de constante de equilibrio lo puedo escribir acá. Entonces vamos a tener que la concentración del NH4 más es 0,125 más X. Es esta es la concentración del NH4 más. La concentración del OH, según esta tablita que dice es X. Entonces esto va multiplicado por X vamos a colocarlo en paréntesis también, sobre la concentración del de NH3, la concentración del NH3 es esto que está aquí, 0.075 menos X. Esto debe ser igual a la constante de basicidad, al caso B, que en el ejercicio estaba dada como 1.8 por 10 a la menos 5. Bien, ahora tengo un tremendo embrollo aquí, y es que esta ecuación es absolutamente compleja, una ecuación de segundo grado. Entonces cuando eso, ocurre, cuando eso ocurre, yo lo que hago es lo siguiente. Voy a ver la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio tiene un valor pequeñito. ¿Qué quiere decir ese valor pequeñito? Que el, el amoníaco se va a disociar muy poquito. Es decir, que este menos que se está perdiendo allí, eh, yo lo puedo despreciar. Y como de él se está eh, disociando muy poquito, se va a formar muy poquito del NH4+. ¿Sí? Entonces ese positivo del NH4+, yo también lo puedo despreciar. Entonces esta expresión que está aquí, yo la puedo redondear a 0.125%, y esta expresión que está aquí abajo, yo ahora puedo redondear a 0,075. Entonces, tomando esas asunciones, yo puedo decir lo siguiente, que ahora 0,125 por X, dividido entre 0,075 es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Y aquí puedo despegar a X. Entonces, aquí palabras más, palabras menos, X es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, por 0.075, dividido entre 0.125. Y ahí tengo X. Entonces, X, por aquí X, X, vale lo siguiente. Haciendo ese cálculo, tenemos 1.8, 1.8 exponente a la menos 5, por 0.075, entre 0 .125. Entonces esto me da más o menos 1.08 por 10 a la menos 5. ¿Pero qué es X? que ah, yo okay, hice si el cálculo y no sé qué es X, pues voy a regresar aquí a la tabla. Y X corresponde a este y fue el X que calculé, porque recuerden que estos X yo los desprecié, y me quedé al final con este. Y este X corresponde, sí o sí, a la concentración de OH-. ¿Sí? Este X corresponde a la concentración de OH-. Entonces, esto que está aquí corresponde a la concentración de OH-. ¿Qué puedo hacer con OH? Puedo calcular POH, entonces, por un lado, el POH es igual a menos el logaritmo en base 10, de la concentración de OH-. Y esto va a ser igual a menos el logaritmo en base 10, de 1,8. perdón, 1,08, por 10 a la menos 5. Entonces, el POH, es igual a, realizar eso en la calculadora, tenemos entonces menos el logaritmo de esto, 4.97 ese es el pH pero el ejercicio me está preguntando por perdón, ese es el pH el ejercicio me está preguntando por el pH entonces por acá yo sé también que el P, perdón, paso por aquí yo también sé que el pH más el POH debe ser igual siempre a 14 entonces como ya aquí yo tengo el POH yo puedo calcular el pH Dado que pH entonces es igual a 14 menos el pOH, entonces el pH va a ser igual a 14 menos el pOH que me dio 4.97. Entonces el pH vale exactamente 9.03. Y un pH de 9.03 corresponde a algo, a una base. ¿Sí? Entonces todo, todo concuerda, todo tiene congruencia. No es tan alto. Recuerden que el pH lo medimos a partir de 7 hasta 14. Y acá tenemos hasta 0. Entonces a medida que yo me voy alejando de 7 hacia 0, esto se va volviendo más ácido la medida que yo me voy alejando de 7 hacia el 14 se está volviendo más básico. Entonces el 9, 9.03, no es, bueno, está más cerca de 7 que del 14, entonces es ligeramente, por aquí esto podemos decir que son bases débiles. Entonces el truco de este ejercicio está en dos cosas, vamos a ver que borrarlo. Vamos a borrar esto por aquí, que no sea tan desordenado. Les perdonen ahí la, el desorden. Borramos esto por aquí. Listo, el truco de este ejercicio es está en lo siguiente. En la, en los siguientes. Cuando me están hablando por calcular el pH, yo lo que debo hacer es eh, utilizar las condiciones iniciales, cambiantes y en equilibrio. Además de eso me están preguntando por una disolución buffer formada por amoníaco y cloruro de amonio. Cuando esto ocurre yo debo escribir las dos reacciones de ionización, tanto del amoníaco como del cloruro de amonio, e identificar el ion común. En este caso el amoníaco se disocia de esta manera y el cloruro de amonio se disocia de esta otra manera. El ion común en ambas ecuaciones es el NH4+, más, y ese ion común me va a servir para realizar el cálculo. Ahora, el cloruro de amonio se disocia en ion amonio y ion cloruro. El amoníaco se ioniza en ion amonio y ion hidroxilo. Este ion hidroxilo es supremamente importante porque me va a permitir calcular el pH, o principalmente me va a permitir calcular el pOH. Ahora bien, está la ecuación escrita, entonces... Eh, primero, antes de continuar, yo lo que debía haber hecho fue calcular las concentraciones, que son estos valores que ustedes ven aquí, dado que el ejercicio no me está dando valores de concentraciones, sino moles sobre litros, o sea, moles y sueltas en tantos litros. Entonces por aquí calculé la concentración de amoníaco, y por, por aquí calculé la concentración de amonio. Ahora, esto obviamente venía del NH4Cl, ¿sí?, pero aquí escribo amonio porque el NH4Cl se disocia en amonio. Entonces por eso aquí simplemente escribo amonio. Entonces son 25 sobre 2 y aquí tenemos la concentración del amonio. Ahora con las concentraciones y la constante de equilibrio escrita, que es este, este valor que ustedes ven aquí. Voy a borrar esto por aquí. Esto que voy a resaltar aquí en rojo, esta es la constante de equilibrio de ionización básica para esta reacción que está aquí yo puedo escribir, bueno, ahí está la constante, y ahora yo puedo en, empezar a determinar los cambios en mi sistema, us, utilizando la, la aproximación ICE. ¿Viste? Entonces la aproximación ICE me dice cuánto había inicialmente, en el inicio, en el inicio había esto de, amo, de amoníaco, dado que lo calculé por aquí, había esto de amoníaco, de agua, pues el agua jamás la toco, así que no me interesa aquí, esto, esto es básicamente nada. Y vamos a tener entonces amoníaco, NH4. Si, si aquí no hubiera amoníaco, si esto no, no existiera, esto sería cero, porque al inicio no hay amoníaco. Pero al inicio sí hay amoníaco, porque es una disolución buffer que está formada por una base y su sal la sal es el cloruro de amonio que se disocia en amonio. En amonio perdón. Listo, entonces esto corresponde a la concentración de amonio que había inicialmente, NH4. Y bueno, inicialmente no había, no había hidroxilo. No hay nada de hidroxilo, por eso coloqué ahí el símbolo vacío. No hay nada de hidroxilo. Ahora voy a empezar a determinar los cambios. ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambia? De esta, el del NH4... ¿Sí? reacciona una mol de esto, o lo que quiera reaccionar de eso, por eso le dije X, se va a consumir, por eso tenemos aquí menos X. Eh, el agua no me interesa, y se va a producir X de esta sustancia y X de esta sustancia. Entonces vamos a producir X de esto y X de esto. Al final lo que es el equilibrio simplemente es la suma del inicio eh, y, el, y el cambio. ¿Sí? Lo que es equilibrio es simplemente la suma del inicio del cambio, entonces aquí yo sumo esto con esto, y me da esto, eh, sumo esto con esto, y me da esto, y sumo nada con x, y me da x. Con esos valores ya yo puedo reemplazarlo aquí en la constante de equilibrio, y obtuve esta expresión. Ahora, ¿qué fue lo que hice o cuál es el, la, el otro truco en realizar esto? Si bien yo puedo tomarme la tarea de resolver esta ecuación cuadrática, ¿sí? voy a obtener que el valor de X va a ser, si no es este, muy parecido. ¿sí? Muy parecido. Entonces, eh, yo tomo, la siguiente, eh, me tomo la siguiente, el siguiente permiso. Dado que la constante de ionización básica, o K sub B, es pequeño, 1 por 10 a la menos 5, yo puedo decir, hey, como, es, como esto se disocia muy poquito, entonces este cambio va a ser poquito. Ese cambio va a ser poquito. Y como esto se disocia poquito, obviamente de esto se va a producir poquito. Entonces eso que se produce del NH4 también va a ser muy, muy pequeño. ¿Sí? Tan pequeño que yo voy a despreciarlo. Entonces esto lo voy a despreciar y esto también lo voy a despreciar. Al despreciarlo, esta expresión que está aquí, si sí, esto lo despreciamos y esto lo despreciamos. Me queda como una ecuación en donde solamente hay una incógnita sin exponentes y ahí simplemente despejo el valor de X. El valor de X al final me dio, eh, dio 1.8 por 10 a la menos 5 y X corresponde a el hidroxilo al hidroxilo, entonces esto correspondía a hidroxilo, entonces puedo calcular el pOH teniendo en cuenta que es menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo, aquí tenemos el pOH, me da 4.7, y sabiendo que pH más pOH da 14, simplemente despejo pH, y ya tengo 4, que el pH da 14 menos esto, 9.03. De esa manera eh, calculo el pH de este ejercicio. Vamos a intentar calcular otro, resolver otro. Eh, bueno, este tiene ácido, este no tiene base. Entonces, este está mucho más sencillo. Y ah, me habla de casuga, bueno, pero en principio, eh, supongamos que yo no sé nada. Solamente sé que puedo escribir ecuaciones y constantes. ¿sí? Ok, entonces me está hablando de ácido acético. Y me está hablando de acetato de sodio. Entonces, como yo no sé nada, yo, bueno, pues la palabra ácido acético, me, obviamente me tiene que decir que es un ácido. ¿no? Entonces, de todos modos, vamos a buscar por acá. Ácido acético. Un ácido o ácido. Eh, Google me dice que el ácido acético también es un... Bueno, es un ácido. ¿no? Ácido, ácido, ácido. Se encuentra en el vinagre... Características de vinagre es que es eh, picante, bueno, picante no, sensible a la lengua. Bueno, es un ácido, en, en, en fin, yo sé que el ácido acético es un ácido, ahí está. Ácido monocarboncílico, está la estructura, ahí está, ¿verdad? El ácido, está la fórmula, CH3COOH. Ok, entonces yo puedo escribir la ecuación de disociación de ese ácido, entonces tenemos que... CH3-COOH. Eh, recordarán que los ácidos, cuando están en presencia de agua, que aquí el agua actúa como una base, ¿sí? el ácido va a liberar ese ion H+. Y como es un ácido débil, tenemos flechita para adelante y para atrás. Entonces tenemos, esto produce CH3-COOH, menos porque... El, le arranca el par de electrones, o sea, se queda con el electrón que tenía compartido con el hidrógeno y queda cargado negativamente. Más, bueno, y ese hidrógeno que está positivo se va a unir al agua H3O. Parece mucho. Listo, y esta es la reacción de disociación, perdón, de ionización del ácido acético. Entonces, yo por aquí puedo escribir la, la constante aquí, K sub A, porque es un ácido, va a ser igual a la concentración de CH3, COO menos, o este ion acetato, una sal, más, bueno, o la base perdón, más no, por, por la concentración de H3, o más, dividido entre la concentración, de, bueno, el agua lo despreciamos aquí, CH3, C O H. Tenemos por aquí, más espacio. ¿Listo? Bien, ya por aquí escribí la constante de ionización de la constante de ácida del ácido acético. Y además de eso me, me habla por otro lado que tiene, que está compuesto por acetato de sodio. Entonces, como yo tampoco sé qué es el acetato de sodio, simplemente busco acetato de sodio. Acetato sodio, acetato sódico. Bueno, allí básicamente me dice es la sal de sodio del ácido acético. Oh, entonces están relacionados el acetato de sodio con el ácido acético. De hecho, una disolución buffer está compuesta por el ácido y la sal. Listo, entonces el ácido acético, ahí por ahí me da la fórmula, es CH3COO con el sodio. Entonces voy a escribirlo por acá abajo. Voy a escribirlo en otro color. Aquí tenemos entonces CH3, COO con el sodio. Esto va con una sola flecha. ¿eh? ¿Sí ven? Una sola flecha. Porque es la, la ionización del acetato. Y esto en presencia de agua. Produce entonces CH3, COO menos más el sodio positivo. Entonces, nuevamente identifico el ion común entre la reacción de arriba y la de abajo, aquí en la reacción 1, la reacción 2. Ahí tiene que haber un ion común, porque en una disolución buffer, ese es el, el, el, el meollo del asunto, que hay un ion común. Entonces aquí tengo, voy a, ir a señalar aquí a este señor, Y lo voy a señalar acá. SCH3CO- es ion común que comparte el ácido acético, la reacción de disociación del ácido acético y la reacción de, perdón, la reacción de ionización del ácido acético y la reacción de disociación del ácido acético, de la, de la sal de acetato o el acetato de sol. Tenemos ahí dos reacciones. Listo, por otro lado, por acá, por una esquinita vamos a escribir concentraciones, entonces la concentración de CH3COOH, en este caso no tengo que calcularlo porque el ejercicio me la está dando. El ácido acético tiene una concentración de 0,4 molar, 0,4 molar. Eh, no escribo las unidades, o bueno, vamos a escribir 0,4 molar. Y por el otro lado tenemos que el acetato de sodio, este señor que está aquí, Vamos a escribirlo para que no se confunda nuevamente. CH3COONa tiene una concentración de también 0.4. Sí. Este tiene una concentración de 0.4 y este cuando se ioniza en agua va a producir un mol de este. Es decir que vamos a tener que esta va a ser la, también la concentración de CH también va a ser la concentración de CH3COO menos y también va a ser la concentración del Na+, ¿sí? Dado que esto produce esto y esto, entonces, como esto es la concentración de esto, vamos a tener que la concentración del ion común y la concentración del sodio Si yo desearía cuantificar el sodio pues esta es la concentración. ¿Listo? Ok, entonces ya tengo concentraciones por un lado, tengo la constante de... De la expresión de la constante de ionización ácida, simplemente lo que, me tengo, lo que tengo que hacer ahora es calcular el pH. Recuerden que cuando los ejercicios dicen calcule pH y no calcule el cambio del pH, simplemente tengo que utilizar la expresión de ICE, inicio, cambio y equilibrio. Entonces para realizar eso me voy a tomar el atrevimiento de mover esta expresión que está aquí, hacia la derecha ¿sí? y simplemente aquí vamos a escribir inicio aquí en rojo inicio vamos a escribir en azul el cambio, en verde el cambio, perdón y en azul lo que queda en equilibrio eh, el agua no, no vamos a escribir nada el agua listo entonces, inicialmente ¿qué, inicialmente, ¿qué concentración tenemos de ácido acético? 0.04. Entonces aquí vamos a tener 0.04. Entonces 0.4. 0.4. El agua no, no hay nada de, de esto, inicialmente no hay nada tampoco. Y de acetato... Eh, vamos a tener que eso también 0.4 listo, ahora vamos a ver qué ocurre en el cambio, en el cambio va a consumirse lo que se quiera consumir de esto se va a producir lo que se bueno, lo mismo de esto y se va a producir esto acá luego en equilibrio simplemente la suma de esto entonces pues tenemos 0.4 menos x Aquí tenemos 0.4 más X, y aquí tenemos que esto es X. Y simplemente creo la constante de ionización ácida, K sub A. K sub A, entonces, concentración del acetato. Entonces, esto es la concentración del acetato, miren lo, miren lo que está aquí arriba. Entonces, K sub A va a ser igual a 0.4 más X, cierro aquí paréntesis, por la concentración constante, luego me dice que va la concentración de H3O+, más y miren aquí, aquí está, por X, esto dividido entre la concentración de ácido, y es 0,4 menos X. Bueno, y este valor de K sub A su, vale, su, ah, vale 1,8 por llegar a la menos 5. Listo, aquí queda una ecuación cuadrática también, pero como el K sub A es por 10 a la menos 5, bien, por 10 a la menos 5, yo también puedo realizar la misma, la misma declaración que hice antes. Vean, como el K sub A es pequeño, entonces la, lo que se va a consumir de ácido va a ser una cantidad ínfima, y lo que se va a producir de acetato va a ser una cantidad ínfima. Por ende, por ende, eh. Esta expresión que está aquí yo la puedo despreciar, y esta expresión x por aquí yo la puedo despreciar. Y básicamente obtengo que x, bueno, por aquí, que x vale 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Por qué? Bueno, aquí si realizo la operación, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 0.4 por x son entre 0.4. Igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Aquí 0.4 entre es 1 y X vale 1.8 por 10 a la menos 5. He calculado X, pero ¿qué es X? X es la concentración de ion hidrógeno H3O+. más Esto que está aquí es la concentración de H3O+. más Y recordarán ustedes que si me están pidiendo que calcule el pH, yo lo que tengo que hacer es menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. Y eso corresponde al pH. Entonces, básicamente, aquí el pH es igual a menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, el pH da... menos el logaritmo, 1,8, exponente a la menos 5, 4,74... vale el pH. Y con esto, ahí tenemos el ejercicio resuelto. La duda que tenía quien escribió el ejercicio está resuelta. Y es que el pH de esa disolución vale 4.74. ¿Qué más podemos calcular por aquí? Este que es... Bueno, este que está aquí es parecido al anterior, eh, pero esto lo tenemos que pasar a mola y después a molar. Esto puede ser el ejercicio de un quiz, un taller. Estos son de variación. Listo, bueno. Hagamos una pausita de, de siete minutos, perdón, de... Sí, 7 minutos, bueno, un poquito más. A las 11.45, son las 11.37. 11. Entonces nos vemos aquí nuevamente a las 11.45 para resolver ejercicios en donde hay que determinar la variación de pH usando henderson Hasselbalch. Entonces nos vemos aquí en exactamente 8 minutos. Ok, listo. Continuamos entonces. Ok, eh, vamos a solucionar creo que tres ejercicios más y ahí dejamos por, por hoy. Entonces vamos con este ejercicio. <risa> Que me, habla por, me habla de proporciones. En este caso, recuerden que proporciones es que tanto volumen de uno con el otro tengo que mezclar para producir eh, una disolución. En este ejercicio pues, me están dando el pH, eh, me están hablando de metilamina y cloruro de metilamonio. Entonces, por, por algo sé que metilamina, bueno, si no lo saben, lo buscan, vamos a encontrar que la metilamina es una base. De hecho, es una base débil porque tenemos el valor de K sub B aquí, expresado por 10 a la menos 4. Entonces, todo lo que sea por debajo de 10 a la menos 2, lo considero débil. Entonces, la metilamina, si ustedes buscan en Google, eh, es un compuesto que tiene metilo unido a un grupo amino. Entonces, la metilamina es una base, SH3, eh, NH2, esta base en presencia de agua se va a ionizar, se autoionizar en, bueno aquí el agua actuaría como, como un ácido, dado que esto es una base, y liberaría un ion H+, entonces aquí la metilamina va a capturar ese ion H+, y vamos a tener entonces el CH3, Listo, nuevamente. Entonces, en este ejercicio me habla de que, qué proporciones hay que mezclar de una disolución 0,5 molar de metilamina y una disolución 1 molar de cloruro de metilamonio para obtener una solución buffer o amortiguadora que tenga un pH igual a 10.5. Me está dando el caso B de la metilamina. Entonces, como les decía, la metilamina, si ustedes buscan en Google, es una base débil cuya ecuación de ionización en el agua, de autoionización en el agua, es CH3NH2, eh, produce, perdón, más agua, perdón. Vamos a tener que es una reacción reversible y va a producir va a producir eh, ch 3 NH3 más, más OH, menos. Esta es una reacción de ionización. De, y esta reacción tiene una constante de basicidad K sub B igual a 3,6 por 10 a la menos 4. Por otro lado, en este ejercicio me dice que el pH de esta disolución es igual a 10,5. ¿sí? Recuerden que el pH se calcula en equilibrio, entonces el pH de esta disolución es 10,5. Como yo sé que pH más pOH es igual a 14, yo de esta expresión puedo calcular el pOH. El pOH vale exactamente 14 menos 10,5, y eso da 14 menos 10,5, 3,5. pOH, entonces por aquí ya yo sé que pOH es esto, recordarán ustedes que pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH menos y esto vale 3,5 por aquí yo puedo calcular la concentración de OH menos simplemente la concentración de iones hidroxilo OH menos es igual a 10 a la menos 3,5 es 10 a la menos 3.5. Tenemos que es 3.16 por 10 a la menos 4. Entonces yo tengo que en el equilibrio voy a tener esta concentración de iones hidróxido. Listo, entonces ya por un lado tengo concentración de hidróxido en el equilibrio, tengo constante de basicidad, esta K sub B, y adicional a eso, eh, puedo calcular, puedo escribir la constante de equilibrio de K sub B. K sub B para esta expresión que está aquí va a ser igual a la concentración de los productos, el, ion el metilamonio, CH3, NH3 más por el ion hidróxido. H-dividido entre, perdón, dividido, ver, dividido entre la concentración de CH3NH2. En Entonces el si ejercicio me habla de la, de la proporción de este sobre este esto ahora con, lo conozco y el valor de la constante también la conozco. La constante y el valor de la concentración de OH también la conozco. Entonces yo sé simplemente aquí que en el equilibrio la concentración de CH3, NH3 más sobre la concentración de CH3, NH2, va a ser igual a K sub B sobre la concentración de oh h y el ejercicio, repito, nuevamente me está preguntando por esta relación que existe entre uno y el otro. Entonces, simplemente yo despejo, caso que vale 1.8 por 10, 3.6 por 10 a la menos 4. Sobre la concentración de menos, OH que es 3.16 por 10 a la menos 4. Y esto da... 1.14, 1.138. Entonces aquí rápidamente eh, la concentración de uno sobre el otro debe estar en estas proporciones y con, lo, con las concentraciones que están acá, yo puedo, puedo calcular qué volumen de uno eh, va a estar con respecto al otro. Es decir, que las moles de uno con el otro deben ser 1.138. Y eh, por acá me está hablando de las concentraciones, una es 0.5 molar y otra es 10 molar. Ustedes sabrán ustedes que eh, las moles de uno. mol por... Eh, el volumen, volumen, sobre volumen, entonces con estos valores yo puedo calcular, bueno, de hecho, básicamente eso, la relación de uno con el otro es 0.138 Miremos, bueno, este no, este es igual al otro, vamos a intentar resolver este, donde hay una variación de pH, entonces, en estos ejercicios se complica un poco, dado que debemos utilizar la ecuación de henderson hasselbalch En este caso, eh, me está hablando de amoníaco y cloruro de amonio. Recordarán ustedes que para amoníaco y cloruro de amonio, esto es una base. Entonces me voy aquí a lo que yo había hecho anteriormente. Y eh, aquí tengo que el pOH de una disolución es igual al pKb por logaritmo de... la Sal sobre la base. Entonces, voy a escribir esa expresión para que no se nos olvide por aquí. POH igual al PK sub B más el logaritmo de la concentración de la sal, porque vemos aquí sal, sobre la base. ¿Listo? Entonces, de manera preliminar, esta es la ecuación que yo tengo que usar para calcular la variación del POH. Eh, bueno, básicamente es variación de pH, pero en este caso son bases, así que vamos a tener que esto es un, la variación del POH. Entonces, eh, si nosotros viéramos este ejercicio hasta aquí, o sea, vamos, vamos, voy a hacer lo siguiente, esto que está aquí, No lo voy a mirar. Esto que está aquí, que voy a marcar aquí, no lo vamos a mirar. Pero tengan en cuenta que me están preguntando por variación de pH. ¿Y como yo puedo calcular variación de pH? pues Obviamente primero tengo que saber cuál es el pH para saber cuánto pH varía. Entonces... Este deciso se transforma inicialmente en calcula el pH de esta disolución. Entonces, con el pH de esta disolución y luego revelando qué fue lo que hicieron ahí, lo que está detrás de eso, eh, voy a obtener entonces cuánto es el valor de la variación. Entonces, esta ecuación de henderson Hasselbalch por ahora no la voy a usar, entonces voy a, no la voy a borrar, sino que la voy a mover hacia un ladito. La voy a mover hacia acá y ahí por ahora. Sí. Por y bueno, este decido de momento se reduce a cuál es el pH de esta disolución para después poder calcular cuánto es el pOH, cuánto es la variación. Entonces, recordarán ustedes que cuando me piden esto, eh, básicamente lo que me piden es que calcule el pH primero, entonces, perdón, el pOH. Entonces, básicamente aquí lo que tengo que hacer es escribir la ecuación de disociación del amoníaco, aunque eso es básicamente similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Pero vamos a realizar. Entonces, el amoníaco es el N. El amoniaco que es el NH3 en presencia de agua se va a ionizar en NH4, más, más o H-. Y por otro lado, tenemos que en una barra diagonal el cloruro de amonio, el NH4. CL, se va a ionizar en NH4 más, más CL-. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Nada extraño. Eh, voy a escribir condiciones iniciales cambio de equilibrio, entonces tenemos aquí inicio. Tenemos por aquí cambio. Y tenemos por acá abajo equilibrio. Entonces, inicialmente, de NH3, aquí el éxito me está diciendo, básicamente tiene 0.75 molar, 0.75, de agua no me interesa, de hidróxido al principio no hay nada. De amoníaco, pues yo sé por esta reacción que está aquí, que cloruro de amonio produce esto, y si había esto de cloruro de amonio, pues vamos a tener esto de, eh, de amonio. Entonces vamos a tener también 0.75 molar de cloruro de amonio, cambio. Entonces aquí se vamos, vamos a estar consumiendo esto, vamos a estar produciendo esto, y vamos a estar produciendo esto. Al final, del equilibrio es simplemente la suma, entonces tenemos 0.75 menos X, aquí tenemos 0.75 más X, y aquí tenemos X. Con esta expresión que está aquí yo puedo escribir la constante de equilibrio K sub, sub B, porque toda una disociación de una base va a ser igual a la concentración de este, concentración de NH4 más por la concentración de OH menos entre la concentración del NH3. Listo, entonces ya el caso B, este valor que está acá, vamos a anotarlo por aquí, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Y ahí básicamente lo que voy a calcular al final sería X, tomando la misma analogía. Bueno, vamos a escribir la expresión y después tomamos la analogía. La, expre la expresión es la siguiente. La concentración del NH4 corresponde a este valor que está aquí. Entonces vamos a tener el 0.75 menos X por la concentración del OH, corresponde a este valor que está aquí, por X, dividido entre la concentración de NH3, es 0.75 más, perdón, menos X. Aquí me equivoqué, este que más X. Este era más. Ahora lo mismo, como la constante por 10 a la menos 5 una constante bastante pequeña, yo puedo asumir que lo que se consume es bastante pequeño y lo que se está produciendo esto es bastante pequeño, y esto vale 1.8 por 10 a la menos 5. Por ende, tomando la misma analogía que habíamos hecho anteriormente, esto se cancelaba, el valor de, o, de X que es igual a la concentración de OH- vale exactamente eh, 1.8 por 10 a la menos 5 y si yo calculo el pOH, dado que esto es de hidroxilo es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH- esto es igual a menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5 entonces, menos logaritmo, 1.8 con el menos 5, 4.74. 4.74. Pero el ejercicio en fin, uh, en principio me preguntaba por varios. Dígame. Eh, acá, con, este, cuando canceló la CX, yo lo puedo hacer siempre y cuando sea menor, o sea. Eh, sí. Por 10 sí. a la menos 2. siempre y o sea, cuando, se cuando sea menor a eso. Menor de algo por 10 a la menos 2, usted puede realizar esa solución. Siempre y ah, cuando ya. la constante. ¿Menor sí. o menor no. igual? Sea menor, sea menor. Menor, o sea, ya. O sea, si es igual, usted, igual no. Si es por 10 a la menos 2, prefiero prever y calcular. Menor a su manera. Listo, entonces, como el ejercicio principal me pedía por variación de pH, entonces vamos a calcular el pH. pH es simplemente 14 menos el pH. Entonces esto vale 14 menos 4.74. Entonces aquí exactamente el pH vale 9.255. Ok, entonces para esta disolución buffer, sin echarle nada, el pH va a ser 9.25. Vamos a resaltarlo aquí en este color. Sí, sin echarle nada, es 9.255. Entonces pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. Entonces aquí estos señores, a esa disolución, le han agregado un mililitro de ácido clorhídrico molar. Y me piden cuánto varía el pH si yo hago eso. Recordarán, como esto es una disolución buffer, el pH no debe variar mucho. O sea, si, si la variación del pH me da... O sea, si en vez yo calculo el pH ahora y me da me me da perdón, me da perdón 12, eso es mucho. Entonces, tengan en cuenta que las disoluciones buffer, cuando vamos a calcular variación de pH, la variación siempre es pequeña, es mínima. Cuando vamos a resolver ese tipo de ejercicios tengan en cuenta eso. Listo, por ahora ya yo tengo aquí el pH. ¿Ok? Tengo por aquí pH, pH. Ahora voy a ver qué es lo que está ocurriendo. Le están agregando HCl. Recordarán ustedes que el HCl o el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Sí? Y los ácidos, ¿qué hacen los ácidos? Pues los ácidos reaccionan con la base, ¿no? Entonces, un ácido siempre reacciona con una base. Y en esta reacción, ¿cuál es la base? Pues la base de este señorito que está aquí. Entonces, lo que yo agregue de ácido va a consumir esto. esto ¿Cuánto lo va a consumir? Pues las moles que yo agregue de ácido. Clorico. Entonces, vamos a escribir aquí en función de las moles de qué es lo que está ocurriendo. Entonces... Eh, las moles de ácido clorhídrico mol de HCl va a ser igual a la concentración de ácido clorhídrico eh, por el volumen recuerden que concentración son moles sobre volumen de hecho, entonces moles es concentración por el volumen el volumen tiene que estar expresado en litros entonces la concentración es un molar un mol por el litro, por cuánto le agregan, le agregan un mililitro, y un mililitro en litros es 0.001 litros, y esto me da entonces 0.001 moles de ácido clorhídrico. Entonces eso es lo que va a reaccionar con el amoníaco para consumirlo. ¿sí? Y se va a producir entonces más eh, amoníaco. De aquí, palabras más, palabras menos, eh, utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbach, que está aquí. Y ahora puedo calcular el pOH. En donde el pOH va a ser igual al -K -K b más el logaritmo de la concentración nueva de la, de la sal, sobre la concentración nueva de la base. Entonces recuerden ustedes, la base, aquí estamos agregando ácido clorhídrico, entonces la base se va a consumir, y la sal se va a producir, vamos a producir más sal. Entonces vamos a tener más de esto y menos de esto. ¿En qué cantidad? Pues en las moles que estoy agregando. Si en, si en vez de ácido clorhídrico le estoy agregando hidróxido, obviamente entonces voy a producir más base y voy a, voy a consumir más sal y voy a producir menos base. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando tienen un buffer que está compuesto por una base y le agregan un ácido, lo que va a hacer es consumir la base. ¿Sí? Lo que va a hacer es consumir la base y se va a producir más sal. Entonces el pOH va a ser igual al pka que es el menos el logaritmo de K sub B, más el logaritmo de la concentración nueva de la sal. Recuerden que la sal se está produciendo. entonces sea, aquí tenemos por un lado que la concentración de la sal, esto está en un litro, ¿no? Un litro. Entonces vamos a tener 0.75 más esto que le estamos agregando la sal ahora va a ser 0.75 eh, más, más las moles de ácido que están produciendo, dado que el ácido está reaccionando con la base para producir más sal. Entonces 0.01 moles. Esto dividido entre la base. Entonces la base también inicialmente había 0.75 0.75 moles más, eh, más lo que se produce, dado que el ácido, bueno, aquí la sal, la sal es positiva porque el ácido está reaccionando con la sal y la base está siendo consumida por lo que le estoy agregando de ácido, entonces tengo que restarle 0.00 moles. Entonces aquí palabra más, palabra menos, el poh es igual a menos el logaritmo de la constante base. La constante de facilidad es 1.8 por 10 a la menos 5. Más el logaritmo de 0.75 más 0.001. 0.0751. Sobre 0.75 menos 0.001, tenemos 0.749. Entonces aquí tenemos que pOH es igual a esto que está de arriba, menos, menos el logaritmo de 1.8 por la entera menos 5. 4.7447 más eh, el logaritmo de esto entonces esto da punto, el logaritmo de 0.751 entre 0.749 y ver, el negativo de esto que está aquí da menos 0,16603. Entonces, básicamente, el pOH es igual a lo siguiente. 4.57. El pH. Este es el pH. Por ende, entonces, el pH va a ser igual a 14 menos el pH. Entonces, es igual a 14 menos 4.57869. Y el pH nuevo, 9.42... Entonces realizamos una comparación de este pH, 9.42, con el pH que me había dado anteriormente, 9.255. Entonces, como el pH no varió mucho, bueno, de hecho el pH no, había, no debió haber variado mucho, entonces tenemos una variación de, eh, aquí estaba en 9.255 y ahora tenemos 9.42. Entonces la variación va a ser igual al valor absoluto del pH eh, pH viejo menos el pH nuevo. Entonces sería 9.42 menos 9.255. Aproximadamente, aproximadamente el pH varió en 0,16 unidades de pH. Eh, bueno, en estos ejercicios había que usar una bueno, ecuación de gente es un fácil para esta expresión. Aquí lo único nuevo o lo único extraño es eh, saber cuánto eh, cuánto pH, cuánta cuánto se consumía y cuánto se producía y quién consume y quién produce. Entonces recordarán ustedes que al principio les dije como esto es un buffer que está compuesto por amoníaco que es una base y yo le estoy agregando ácido clorhídrico, este ácido va a consumir el amoníaco. Voy a escribir por aquí, voy a escribir las reacciones. Entonces tenemos NH3 más HCl. Lo que se va a producir o lo que va a ocurrir cuando yo agrego esto, a esto, es que voy a producir NH4 más, más Cl-. Bueno, de hecho, esto es una base que es el NH4Cl, que es cloruro de amonio. Entonces, cuando yo le agrego ácido, ácido, a la base, estoy consumiendo base, estoy, necesito restar porque yo le estoy agregando esto, y estoy produciendo más NH4, y a la larga estoy produciendo más NH4 más Entonces, por eso es que la sal, que es el NH4, le tengo que sumar lo que yo agrego de ácido, por eso aquí viene el signo positivo. Y a la base, a la base, está la base, le tengo que restar, porque le estoy agregando ácido, está consumiendo la base, entonces la base se consume, por eso tiene un signo negativo aquí. Y el resto es simplemente aplicar las, las expresiones y calcular pH. Luego la variación va a ser. El valor absoluto de la diferencia de ambos. 0.16 aproximadamente. ¿Entendieron la pregunta clave aquí? A ver qué responden por acá. ¿Hay ¿Alguna duda al respecto? Esta pregunta fue válida y gracias por haberla hecho, básicamente cuando tenemos que los pH son, perdón, que los casos A o casos B son pequeños, es decir, cuando son por debajo de 10 a la menos 2, yo puedo tomar esta atribución, de decir, que la variación, esta variación, en el cambio, esta variación puede ser pequeña. Y ser pequeña yo puedo despreciar estas X en estas expresiones, y puedo calcular fácilmente la concentración de hidroxido. Profe, y cuando es igual, simplemente se aplica eso lo de la ecuación cuadrática. Sí. O se calcular eso. Bueno, como le dije, eh, lo ideal en, en un mundo de matemáticos es usar la ecuación cuadrática, o sea, sin importar de que esa variación va a ser pequeña, pero para practicidad, para cálculos y todo este mundo de, de cálculos en el laboratorio, que necesitas eh, valores no tan precisos, eh, bueno, dentro de lo manejable yo puedo tomar estas atribuciones. Por aquí hay otro ejercicio parecido, vamos a ver, no sé si es esto. Pero este no creo que alcancemos a culminarlo porque que está bien. Pues ahí le digo una disolución de 10 mililitros de amoníaco. pero como se valora con ácido clorhídrico, calcule pH. Y no sé si, si este es... No sé, no sé, no sé. No sé si nos da tiempo. Bueno, la verdad es que creo que no da tiempo. Pero vamos a ver. Vamos a intentar solucionar esto aquí de manera rapidez, rápida, rápida. Listo, entonces aquí básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Eh, tenemos amoníaco. NH3, y lo vamos a hacer, lo vamos a valorar. Una valoración es básicamente reacción entre una base y un ácido. Y lo vamos a valorar con ácido clorhídrico, ¿no? HCl. Esta ecuación la habíamos escrito anteriormente y esta reacción produce cloruro de amonio, NH4Cl. Y esta reacción a lo largo es un bolsillo NH4 más, más el ion Cl-. Y entonces aquí tenemos, eh, aquí se está produciendo eh, la concentración de ácido es pequeña, por donde vamos a consumir mayor parte del ácido. Y bueno, aquí me están preguntando cuando, cuando no le han agregado ácido, cuando le agregan 10 de ácido con 20, 30 y 40 mililitros de ácido. Entonces vamos a ver qué ocurre ahí en cada punto este ejercicio es debo obtener los valores de K sub B, y yo sé que el K sub B del amoníaco, como ya lo hemos venido trabajando todo el día de hoy, es 1.8 por 10 a la menos 5. El amoníaco, eh, como sabrán ustedes, se disocia en agua, NH3. En agua actúa como una base débil para producir NH4 más, más OH-. La ecuación de disociación para esta reacción, bueno, ahí está, la constante, perdón, la sub-b, esta constante que está aquí, va a ser igual a la concentración de OH- por la concentración de NH4+, pero que no altera el resultado sobre la concentración de NH3. Entonces, al principio no le habían agregado nada de ácido clorhídrico ¿sí? Entonces yo... Por este lado voy a, voy a hacer la tabla y ¿Sí? De amoniaco. Al principio voy a tener 0.3 molar. Entonces, al principio, en el inicio voy a tener 0.3 molar. De agua no me interesa nada. De amoniaco al principio no hay nada, porque no sale Y de hidróxido al principio no hay nada. Luego se va a consumir X de esto. Se va a producir X de esto. Y se va a producir... X de esto, y luego en el equilibrio simplemente la suma, tenemos 0.3 menos X, aquí tenemos X y aquí tenemos X. Estos valores que son en equilibrio los reemplazo directamente en esta expresión que está acá para calcular la concentración de OH- que es, que es lo primordial. Entonces, esto que está aquí, entonces tenemos eh, la, la constante equilibrio de equilibrio ba de basicidad que es... Concentración de los productos, entonces tenemos que es X, que multiplica a X, NH4 por H OH, sobre concentración de amoníaco 0,3 menos X, y esto es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, si no estoy mal. Nuevamente aquí voy a hacer la misma asunción de que esto varía muy poco, entonces al final voy a tener básicamente esto que eh, x al cuadrado es igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,3. Donde x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,3. Básicamente elimino lo que no me convenga. Entonces, X vale 2.32 por menos 3. Y bueno, esto es OH, ¿no? Esto es concentración de OH. Entonces, bueno, ustedes sabrán aquí que para calcular el pH, simplemente, bueno, el pH va a ser igual a 14, eh, más el logaritmo de la concentración de OH una forma rápida de hacerlo entonces pH vale es 14 más logaritmo de eso 11.36 tenemos ahí el pH ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte del ejercicio, donde no, la, no le han agregado nada de hidróxido. Ahora la, C, la, parte, la parte B, le van a estar agregando 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 molar. Entonces aquí tengo que escribir la ecuación de valoración o de neutralización. Es NH3 más HCl, produce... NH4, CL, que esto la verga produce NH4 más, más CL-. Entonces, lo que sea que le agregue de ácido, va a consumir el amoníaco. Entonces, esto va a estar mermado menos, o sea, ya no vamos a tener esta, esto, sino menos, porque le estoy agregando ácido. Y ahora, como le estoy agregando ácido, el ácido produce NH4Cl, que representa al NH4+. Entonces, como al principio le estoy agregando ácido, ya no voy a tener nada, sino que voy a tener algo de esto. Entonces, con eso, eh, con eso en mente se resuelve ese ejercicio. Vamos a... Bueno, asumo que aquí esto está claro. Entonces, voy a borrar... Sí, profe. Está bien. Voy a borrar lo que no necesito, aquí de manera rápida. Eh, voy a borrar esto también aquí. Vamos por aquí, estoy, por aquí necesito. En el caso de lo, lo borro. Ok, entonces eh, lo que reaccionan son las moles, no las concentraciones. Entonces todo tengo que estar pasado en moles. ¿Sí? O con eso, lo que reaccionan son moles, no concentraciones. Entonces voy a, saber, voy a calcular por acá cuántas moles iniciales tenía de amoníaco. Entonces tengo 10 mililitros ¿sí? y tengo una, un volumen, una concentración de 0.3 molar. Entonces las moles, por aquí, moles de amoníaco va a ser igual a la concentración de amoníaco por el volumen de amoníaco expresado en litros. Entonces las moles de amoníaco son exactamente 0.3 molar moles por litro, por el volumen, y son 10 mililitros. 10 mililitros en litro son 0,01 litros. Entonces esto es básicamente 0,003 moles de amoníaco, de NH3. Por el otro lado voy a calcular las moles de ácido clorhídrico, HCl, de igual manera, va a ser igual a la concentración de ácido clorhídrico por el volumen de ácido clorhídrico expresado en litros. Entonces, es el, la concentración de ácido clorhídrico es 0.1 molar, 0.1 molar, moles vale, partido de litro, por el volumen. El volumen, en el punto B, es 10 mililitros. Entonces ahora el volumen va a ser igual a 10 mililitros, expresado en litros, es 0.01 litros. Y esto da entonces 0.00. .0, 0, un mol. ¿Ok? Eso es lo que da ahí, 0.01 mol. Listo, entonces eh, voy a borrar esto que está aquí abajo. Ustedes saben que eso da muy amonio. Entonces vamos a... La reacción de valoración, la neutralización es la siguiente. Esto que yo borré aquí, ahora, vamos a escribirlo aquí, es... NH3 más HCl produce NH4Cl. ¿Listo? Entonces, recordarán, aquí tenemos, tengo 0,03 moles de amoníaco y le estoy agregando esto de ácido clorhídrico. Entonces, obviamente, ¿quién, quién, es, ¿quién es mayor aquí? El amoníaco. Entonces va a ser el reactivo en exceso. Y el ácido clorhídrico va a ser reactivo limitante. Va a ser esto lo que va a consumir esto. ¿Ok? Entonces, al final, ¿cuántas moles de, me quedan? moles de amoníaco me quedan? Las moles de amoníaco son las moles iniciales menos las que se van a consumir. Entonces, las moles de amoníaco van a ser igual a 0.003 moles menos lo que se consumió, lo que le estoy agregando de ácido, 0.001 moles de amoníaco. Entonces, esto me da... 0,002 eh, moles de NH3. Listo, pero verán ustedes que esta reacción también produce NH4Cl. ¿Sí? ¿Cuánto se produce de NH4Cl? Cuanto haya de ácido clorhídrico, que es el reactivo limitante. Entonces las moles de NH4Cl igual a lo que agregue de ácido, que es el reactivo limitante 0,01 moles de nh 4 Pero para el equilibrio necesito concentración, y la concentración es moles entre volumen. Y ahora recordarán ustedes que tengo 10 mililitros de amoníaco y le estoy agregando 10 mililitros de ácido. Entonces el volumen final va a ser 20 mililitros. Entonces al final voy a tener aquí... Y la concentración de amoníaco va a ser igual a las moles de amoníaco 0,002 moles entre el volumen 20 entre, entre 1000, 0.02 litros. Entonces, esto me da 0.002 entre 0.02. esto me da 0,002. Un molar. Y ahora de, as de amoníaco, de cloruro de amonio, perdón, vamos a tener lo mismo, la concentración de cloruro de amonio, NH4Cl, va a ser igual a las moles de cloruro de amonio, que son 0.001 moles, entre el volumen 0.02. Y esto es igual 0.001 entre... 0.02 me da 0.05. 0.05 molar. Ok, ahora sí. Entonces, esto es lo que había inicial de esto y de esto, y ahora eso sí lo que va aquí es inicial. Entonces, de inicial vamos a tener 0.1. Uno de estos del agua no me interesa. De amoníaco vamos a tener 0.05. Y de hidróxido no vamos a tener nada inicialmente. Cambio. Menos X, no me interesa, eh, más X, más X. Equilibrio, 0.1 menos X. Eh, esto no me interesa, 0.05 más X y X. Eh, a la final lo que voy a buscar es esto. Entonces, y eh, si palabras más palabras menos, esto es eh, 0.05 más X. Por X sobre 0.1 menos X. Esto es igual a la constante de ionización, que es 1.8, por 10 a la menos 5. Asumo que esto es pequeño, asumo que esto es pequeño. Entonces, eh, X es la concentración de hidróxido H menos es igual a eh, 1.8 por 10 a la menos 5, por 0.1, entre 0.05. Entonces ahora la concentración de hidroxilo es 1.8, con 10 a la menos 5, por 0.1, entre 0.05, es 3.6 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Ahora esa es la concentración de hidróxido. Y básicamente puedo calcular el pH como... ...reemplazando esa concentración aquí. Entonces ahora el pH es igual a 14... ...más el logaritmo de 3,6 por 10 a la menos 5. Y el pH nuevo es igual a... ...14 más el logaritmo de eso... 9.55. Listo, entonces con los otros valores, eh, ustedes calculan pH con 20, con 30 y con 40. Entonces son las 12.30. Eh, espero que esto les haya sido de gran utilidad. Nos vemos entonces mañana para... Continuar la clase de equilibrio, perdón, de cinética química. Entonces nos vemos eh, próxima, nos veo mañana. Muchas gracias por haber asistido. Apenas este vídeo de esta sesión y de la sesión anterior, lo subo a YouTube para que puedan verlo nuevamente.